Es que Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, Participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este cuarto programa de Labs. Es un espacio que busca generar intercambios de ideas que abordan las distintas miradas de lo que es y de lo que entendemos por laboratorios ciudadanos. Antes de arrancar este espacio Quiero agradecerles por conectarse a la señal de Click Live. Mucho gusto, estén atentos al diálogo interesante que vamos a tener el día de hoy. Antes de arrancar esto, quiero presentar a David Lazo, que es la persona con la que vamos a comoderar este espacio. Adelante, David. Y perdón, Iván. Iván Lazo. Perdón, Iván. Hola, buenas tardes, Andrés, y buenas tardes a toda la buena gente que ahora sí espero que nos estén viendo a través de Facebook, nos estén viendo a través de YouTube, Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darnos esa gentileza de estar viéndonos una semana más aquí en ExploraLabs. Eh, y bueno, aquí estoy acompañando a Andrés en la moderación y sobre todo para reunir las preguntas que ustedes vayan planteando en, en el chat, que vayan planteando en nuestras redes sociales para poder transmitírselas a nuestros eh, participantes. Tu participación es muy importante, así que no vaciles en dejar cualquier pregunta que te surja, cualquier observación que nosotros la transmitiremos. Andrés. Muchas gracias, Iván. El tema de hoy es un tema súper interesante: es Labs, Arte y Cultura. Y tenemos dos invitados de lujo: tenemos a Juan Carlos León, de, de Diferencial EC. Ya, Isabel Paredes de la Experimental EC. Antes de presentar a cada uno de los dos, por favor, me gustaría, Juan Carlos, por favor, antes de que te presentes, eh, también me gustaría, mientras te presentas, que nos cuentes qué es un, laborato, un laboratorio ciudadano. Adelante, Juan Carlos, por favor. Hola a todas, todos, todes. Eh, soy Juan Carlos León. Oh, sí, soy Juan Carlos León. Y, eh, bueno, soy artista visual y gestor en temas de, de arte y tecnología, ¿no? y, y, vengo, y tengo experiencia en espacios de laboratorios eh, de aproximadamente hace 10 años, cuando se conformó el diferencial, ¿no? El diferencial fue un proyecto que arrancó en la ciudad de Guayaquil, en el año 2010-2011, con una pregunta muy similar a la que estamos teniendo ahora, eh, ¿cómo construir un laboratorio eh, medial de arte, tecnología y sociedad? Luego ¿No? eh, este espacio eh, se mudó a Quito y trabajó junto al Centro de Arte Contemporáneo durante mucho tiempo, en prácticas más pedagógicas, ciudadanas y activistas. Eh, y bueno, un poco para contestar eh, la pregunta de qué es un laboratorio eh, ciudadano de, de arte, cultura, eh, o qué es un laboratorio ciudadano, eh, nada, yo creo que es un espacio de mediación de conocimientos, ¿no? eh, de, de conexión de personas, ideas, eh, de promoción de proyectos, actividades, que eh, relacionan o que tienen a la tecnología como, como parte de sus eh, prácticas cotidianas de trabajo. Eh, son espacios donde se puede generar o discutir sobre políticas públicas, donde el ciudadano no solo es un simple comentarista de... de lo que acontece en su ciudad, ¿no? sino que se vuelve a ser un ente activo que propone proyectos, que propone eh, nuevos, nuevos conocimientos, ¿no? Y, nada, es un espacio eh, para la conexión ¿no? de seres humanos en especial, ¿no? para la conexión constante de ideas y personas. Muchas gracias, Juan Carlos. Valiosas las cosas que nos dices. Una de las cosas importantes es que voy a rescatar, lo que dijiste, ¿no? los ciudadanos, no simplemente, los ciudadanos realmente son entes activos que dinamizan, que dinamizan y transforman realidades y eso es importante recuperar de lo que nos has dicho es valioso. Ahora sí quiero presentar también a una invitada de lujo, que es Isabel Paredes, de la Experimental EC. Por favor, Isabel, preséntate. Y también de paso, ayúdanos respondiendo a la pregunta, ¿qué es un laboratorio ciudadano? Bienvenida, adelante, por favor. Estás con el micrófono silenciado. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Saludo con todos los presentes, eh, los, que, los compañeros que van a exponer junto a mí. Aclarar, bueno, que, que vengo por el Laboratorio de Arte y Comunicación LIA, LIA Comunicación Creo que tenemos otro compañero que está por la experimental y ahí eh, nos cruzamos un poquito los cables. Eh, bueno, yo soy eh, una comunicadora social que ha estado siempre vinculada en su trabajo al tema del arte. No soy artista, ni me he formado como artista, pero eh, he trabajado desde hace mucho tiempo vinculando arte y comunicación, comunicación y cultura, y vengo participando en distintos espacios que eh, hoy podría llamar laboratorios. Creo que hace 10, 15 años no se llamaban laboratorios como tal. Eh, es una palabra que, que ha cobrado bastante fuerza en los últimos años. Y bueno, en sí el Laboratorio de Arte, LIA, el, el Laboratorio de Investigación en Arte y Comunicación, LIA, eh, cobró este nombre y nació en el 2013 dentro de un espacio universitario eh, como justamente, y con esto también respondo a la pregunta que has planteado, qué entender o qué entendemos nosotros por un laboratorio ciudadano, era justamente generar un espacio para estar juntos, eh, un espacio, con, como ha dicho Juan Carlos, para, para conectar ideas, personas, acciones, dentro de una, en este caso, como nacimos en la universidad, dentro de una estructura, de una institución, que era súper rígida y que no permitía eh, espacios de aprendizaje más lúdicos, más experimentales, ¿no? Entonces, el laboratorio nos cuadró justamente... en ese tiempo conocimos también la experiencia de Media Lab. Eh, creo que en esa época estaban como montando el proceso en Ciespal Y nos interesó mucho lo que venía... estas formas de trabajar, el coworking, el, el trabajo colaborativo que venía desde la tecnología, ¿no? Desde la gente que venía del campo tecnológico. Y, y bueno, empezamos a, juntar, eh, a juntarnos alrededor del arte y la comunicación eh, en espacios de experimentación. La idea era como abrir, eh, generar aulas abiertas en donde el estudiante, como en un laboratorio, de, un laboratorio químico, digamos, uno pueda llegar y tener los insumos, las herramientas... Eh, pero también un espacio donde pueda haber eh, lugar para la pregunta, para el error, para el conflicto. Creo que eso fue lo central que, que, que nos llevó a generar este espacio como laboratorio y creo que eso es para mí lo central de un laboratorio ciudadano. ¿no? Justamente esta importancia de, um, de la experimentación y del valor del error, de, del conflicto, de la pregunta, como motor de aprendizaje colectivo, ¿no?, colaborativo. Eso co para comenzar. Severísimo, Muchas gracias, Isabel. Les recuerdo, amigos, amigas que se encuentran conectados a la señal de Skelkly Live, este es el cuarto programa de Explora Labs, que es una colaboración entre Open Labs y Fundación Skill. El tema del día de hoy es Labs, Arte y Cultura. Muchas gracias por conectarse. Eh, solo quiero recuperar unas cosas muy valiosas que ha dicho Isabel, que me parecen importantes, que claro, es lo que buscan los laboratorios. Conectar ideas, acciones y personas. Trabajar desde la inteligencia colectiva, el trabajo colaborativo. Qué importante. Les recuerdo que lo que buscamos nosotros en este espacio de Explora Labs es proyectar aprendizajes y experiencias de laboratorios ciudadanos en el Ecuador. Eso de manera muy general, les voy a contar a lo largo del espacio ¿Qué vamos y qué buscamos en cada uno de estos programas? Por favor, te doy la palabra, Iván. Bueno, por ahora la gente en redes sociales se va uniendo. Supongo que los problemas técnicos han tenido alguna alguna razón. Volvemos a pedir disculpas por ello. Ya saben este estado de las cosas en la que estamos viviendo y ya nos van mandando saludos, saludos desde aquí mismo de Ecuador, de Juan Carlos Cobos. Y de María Encalada, recordarles, muchísimas gracias, también les saludamos, hola, y recordarles que por favor dejen las preguntas que vayan viniendo a su mente, no duden en plantearlas, ya sea por el chat de, de YouTube o ya sea por Facebook. Andrés. Muchas gracias, sí, por favor, este es un diálogo, recuerden que este es un diálogo Entendemos también que ustedes son igual de importantes que nuestros invitados, así que a participar, a escribir, a comentar, a reflexionar, a comentar, estamos muy atentos para recoger todas sus inquietudes. Muchas gracias. Ahora sí les recuerdo, es un diálogo, es un diálogo muy cercano. Voy a, hacer, voy a desarrollar una serie de preguntas, por lo que les pido a nuestros invitados, queremos respuestas breves, respuestas de máximo tres minutos, y voy a arrancar con la primera pregunta que dice... ¿Por qué crear un laboratorio ciudadano? Seguido de esto, ¿cuáles fueron sus objetivos? Por favor. Perdón, para esta respuesta tienen 10 minutos para responder esta, esta, esta pregunta conjunta. Eh, Adelante, por favor, iniciemos con... Ahora con Juan Carlos, por favor. Ok. okay Adelante, okay. Juan Carlos. Muchas gracias. Eh, bueno... Un poco para, para juntar eh, la pregunta anterior y, y ir complementando esta, quiero también mencionar que si bien estamos eh, en este espacio sobre laboratorios ciudadanos, eh, creo que tanto Isabel como, como yo hemos generado espacios eh, ciudadanos vinculados más al arte y el activismo, ¿no? Eh, pero hay un sinnúmero de, de, de, de laboratorios y espacios ciudadanos con eh, diferentes definiciones. Hay unos mucho más políticos, otros, otros más eh, ligados al, al emprendimiento, ¿no? Pero el común en estos, en estos espacios no eh, creo que tiene que ver con eh, esa posibilidad de ser entes activos, ¿no? Eh, y ahora para, para remitirme a la, a la pregunta, ¿por qué crear un, un laboratorio ciudadano? Voy a hablar un poco de, de cuando se creó el diferencial. Eh, el diferencial no empezó como un laboratorio, sino como un hub, ¿no? como un espacio de conexión. Eh, nunca lo vimos como, como un laboratorio hasta, eh, hasta cuando la gente lo empezó a llamar laboratorio. <ríe> ¿No? Entonces eso también fue una apropiación bastante, bastante buena sobre el espacio, ¿no? que eh, hablaban del diferencial como un laboratorio, a pesar de que nuestras dinámicas eran más bien de ser un hub de conexión, de actividades, de personas y, y con un proceso pedagógico. ¿Por qué crear un espacio y, pues para el 2010 en Ecuador? Muy poco se hablaba sobre la capacidad de injerencia que tenía la tecnología dentro de los procesos artísticos, ¿no? Eh, y eh, la, la poca educación tecnológica que tenían los artistas en relación al uso de software o de, o de programación, ¿no? eh, Vinculada a la imagen, ¿no? eh, A eso súmale la, el el poco eh, trabajo que se tenía de vinculación con una, como ciudadanos activos, ¿no? Más allá del de el campo específico de, o la disciplina específica en la cual nos inscribimos, que es el arte. Eh, entonces, bajo, todos esos, eh, bajo todas esas necesidades es que se crea el diferencial ese, ¿no? El, en ese momento... Eh, el diferencial hack medial, ¿no? eh, un espacio eh, muy dinámico que lamentablemente por la, la, la gestión o las pocas oportunidades de gestión, se tuvo que mudar a Quito, ¿no? eh, y eso también fue de beneficio porque el espacio creció dentro de un nuevo contexto que era el Centro de Arte Contemporáneo, donde habían otros retos eh, más macros de, de ciudad, pero también eh, otros retos más de conexión con barrios, con el, con el mismo público de, del museo, ¿no? Eh, entonces, esa fue una de, la, de las primeras necesidades por las cuales se genera eh, este espacio de arte, cultura, tecnología, sociedad, ¿no? que luego se vuelve un espacio a, habitado por y otros ciudadanos, otros activistas, otros eh, artistas, ¿no? Entonces, eh, pues nada, nuestros objetivos estaban vinculados a la, obviamente a las necesidades iniciales, ¿no? que era eh, empezar un diálogo ¿no? y una formación no solo para artistas, al inicio sí era solo con, con artistas, pero luego se, se volvió un, un, un espacio de formación eh, y de transmisión de conocimientos para eh, distintos grupos ciudadanos, ¿no? Que de a poco fueron llenándose y tomando eh, el espacio. Teníamos desde chicas, chicos que, que hacían radio y hip hop del sur. La eh, también también tenemos que problematizarla, ¿no? Porque, de hecho, eh, yo pienso al espacio del taller, del oficio artístico, ¿no? Como un laboratorio también. O sea, creo que esta, esta cosa más eh, artesanal del taller artístico en nuestras ciudades, por ejemplo, ¿no? Pienso en los, en los talleres de, de pintura en San Marcos o pienso en los talleres de escultura, ¿no? Y pienso en estos espacios como espacios de encuentro de relación, de diálogo, de conversación, de resolución de problemáticas específicas, ¿no? en esta sinergia, en esta convergencia. Entonces, creo que pensar desde el arte y la cultura en espacios como laboratorios eh, es, responde a una necesidad, más aún ahora, de buscar nuevas formas de estar juntos, ¿no? nuevas formas de, de compartir Nuestros conocimientos, nuestras ideas, nuestros saberes, nuestros haceres, nuestras preguntas, creo, sobre todo. Y, y creo que eso es muy pertinente, sobre todo en un mundo en el que cada vez es más necesaria la participación social ¿no? y la incidencia en la toma de decisiones, en la política pública, en la política cultural, en las políticas respecto al arte, a la comunicación. Eh, pienso en el laboratorio como. Me, me gusta mucho una, un juego de palabras que es el colaboracción, ¿no? La colaboración me, jue, me gusta mucho ese juego de palabras porque primero planteé el común, ¿no? El, el poner en común, luego el tema de la acción como labor, ¿no? como una labor que es mi oficio, es, es lo que yo hago y tal vez no como. No me gusta mucho la palabra emprendimiento, pero sí como la labor, como mi, mi hacer en el mundo que transforma mi mundo y transforma el mundo con los que yo estoy. Y bueno, eso eh, creo que es muy necesario ahora, ¿no? Es muy necesario ahora en, frente a un mundo en donde las opresiones, las violencias, las desigualdades cada vez son más fuertes, ¿no? Y bueno, respecto a nuestra experiencia concreta y un poco a cómo, cómo fue naciendo elía, ¿Y cuáles fueron nuestros objetivos iniciales? Eh, nosotros era un poco salir de la verticalidad del docente y estudiante, ¿no? Del, de la rigidez del aula de clases, de la rigidez de una tecnificación de la educación universitaria en comunicación, yo tengo una carrera de comunicación donde era docente, eh, que no permitía que haya un real encuentro y un real proceso de aprendizaje dentro del aula, o muy limitado espacio para el proceso de aprendizaje. Entonces fuimos eh, generando espacios paralelos, que al inicio no tenían nombre, pero que eran espacios de aprendizaje y de exploración, experimentación, sobre todo vinculados al arte como, el, eh, como una forma de comunicación más lúdica, más abierta. ¿no? Y en eso fuimos conectando con artistas de la ciudad que de una u otra manera se convirtieron en, en como detonantes, detonadores dentro del laboratorio. Y nuestros objetivos iniciales fueron en primer lugar como generar, eh, responder a esta necesidad de generar espacios de diálogo, de colaboración eh, dentro de los espacios de las instituciones educativas. Y eso nos permitió eh, como... Bueno, y también ir pensando en um, resolución de problemáticas que, que, que, que, que rondaban, preguntas con las que venían los estudiantes y que querían transformar. Entonces, estas sinergias y estos encuentros empezaron a transformarse en aulas abiertas, donde teníamos un invitado, un artista, un comunicador eh, invitado y que planteaba un tema específico y es como que fuimos generando laboratorios dentro de este laboratorio. Creo que… Esa es como una de las nociones del día más amplio que es un gran laboratorio que ha ido generando laboratorios concretos específicos sobre temas en arte y comunicación que es tan amplio, concretos. Pero en sí, para no darme muchas vueltas, nuestros objetivos principales fueron como generar estos espacios de colaboración dentro de la universidad en donde no haya el docente, que, que sabe, que dice, que enseña, que, que lleva, que, que presiona, que, que califica y un estudiante que recibe pasivamente, sino en el que todos nos convertimos en actores eh, y en, en aprendices, ¿no? A la vez, con nuestras propias preguntas y en esta sinergia, en este tejer red entre esas inquietudes individuales que generan una sinergia colectiva, ¿no? Empezamos a intrigarnos por el anonimato, por la inteligencia colectiva, por eh, un poco la guerrilla de la comunicación, el activismo, y empezamos a hacer laboratorios concretos sobre eso, ¿no? alrededor de como este objetivo general que es la colaboración, generar procesos de colaboración. Eso para no irme mucho más. Muchas gracias, Isabel. Muy muy valioso e importante lo que nos dices. Quiero recuperar algunos elementos importantes que has dicho. Qué importante el tema de aulas abiertas, de espacios de colaboración, donde todos nos convertimos en actores y aprendices. Realmente se debe comprender y entender que somos eh, prosumidores, no producimos y consumimos contenido. O sea, estos usuarios pasivos que asintían con la cabeza en las aulas y decían, sí, es difícil de ser, realmente esto ya lo no estamos viviendo motivar y alentar para co-crear para trabajar, la inteligencia es muy potente y muy valioso muchas gracias eh, por favor quiero dar paso a Iván Lazo, adelante Iván bueno desde aquí primero que nada decir que estamos teniendo algunos problemas técnicos por diferentes partes pedir de nuevo mil sí. disculpas ya saben cómo estas cosas a veces se pueden escapar de control y realmente pues la gente aún así está siguiendo y destacar un, un saludo que nos envían, a ver que lo diga bien, de, de Mada Malufa Taller de Artes, que nos dicen que son un colectivo escénico de la ciudad de Riobamba. Nos ven desde Riobamba y están aquí eh, atentos a la transmisión. Eh, te devuelvo de nuevo el paso, eh, Andrés. Muchas gracias, muchas gracias por conectarse. A este programa, a este, con el tema de hoy que es Labs Arte y Cultura. Vamos al vamos a segundo bloque. Igual vamos a invitar a nuestros, a nuestros panelistas para que nos ayuden a responder la siguiente, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice ¿Cómo funciona, cómo funciona el laboratorio y ¿Cómo fue el proceso de diseño del laboratorio? Por favor, arranquemos con Juan Carlos. Por favor, Juan Carlos, adelante, te repito la pregunta. ¿Cómo funciona el laboratorio y cómo fue el proceso de diseño del laboratorio? Adelante, por favor, te escuchamos. Estás con el micrófono silenciado, no te escuchamos lo que nos dices. Perdón, gracias, perdón, disculpe. Eh... Bueno, el proceso de, del diferencial tuvo varias etapas, ¿no? Eh, pero siempre tuvimos como los mismos objetivos, cultura libre, software libre y, y mucha experimentación. ¿no? Eh, si bien eh, empezamos con unos talleres a donde invitamos a a diferentes eh, artistas, pero también a diferentes gestores o, o otros pensadores eh, de prácticas de, de, de laboratorio o, o prácticas de, en ese momento de, de Media Labs, ¿no? Eh, siempre eh, trabajamos o consideramos que eh, el trabajo era gestionar el conocimiento eh, que en ese momento era pertinente para la ciudadanía, ¿no? Eh, y un poco para pegarme a la pregunta de cómo funciona ese laboratorio, pues ese laboratorio tiene muchas, muchas capas, muchas capas. Eh, si bien eh, los gestores arman un esqueleto ¿no? de posibilidades, eh, es, este laboratorio se construye bajo los procesos e intereses de la ciudadanía, ¿no? eh, eso sí, nosotros teníamos, eh, veníamos como de dos momentos, el momento muy independiente del diferencial, ¿no? eh, donde había un poco, eh, unas dinámicas a seguir, a, a partir de la poca economía de gestión que se tenía como espacio, al segundo momento donde teníamos eh, un museo encima de nosotros, que nos daba unas líneas eh, con las cuales nosotros negociábamos y nos articulábamos, pero también a las cuales hackeábamos desde adentro, ¿no? Un poco cambiábamos la, el mismo método de, de estos espacios eh, en ese momento, ¿no? Y eh, dentro de, de, de este ejercicio eh, de gestión de cómo funciona, eh, articulamos una idea que era la idea de la gestión senoidal. No, no una verticalidad, no una horizontalidad, sino más bien una, eh, un ejercicio senoidal, donde eh, los mismos usuarios y quienes generaban la gestión como equipo, pues iban tomando decisiones en relación a los proyectos. Entonces no era una persona dictando qué se iba a hacer o qué no se puede hacer, dentro de estos espacios, sino más bien un cúmulo de, de, de humanos ¿no? decidiendo a partir de unos proyectos y eh, de una dinámica de, de compartida del espacio, ¿no? un espacio en común, poner el, eh, el común y que estos espacios de laboratorio bueno, o, o espacios experimentales para los ciudadanos eh, tengan como reto el bien común, desde su gestión, era parte de lo que, de lo que nosotros que, eh, desarrollábamos, ¿no? Y, y la otra pregunta era, eh, ¿cómo fue el proceso de diseño de laboratorios? Uh -huh. Pues, eh, nada, son, son diferentes etapas. Eh, ya digo, al inicio un, me acuerdo que se llamaba eh, workshop para, para un laboratorio medial en Guayaquil, fue la primera etapa, ¿no? la segunda etapa era cómo trabajar en un museo eh, y la tercera etapa tenía que ver con eh, cómo promover la producción y circulación de prácticas creativas desde el arte, la cultura y la sociedad. ¿No? Esas fueron como tres etapas que nos, que nos pusimos y que fueron haciendo eh, o construyendo este funcionamiento eh, de lo que en ese momento era eh, el diferencial. ¿no? Eh, si bien eh, teníamos como una diversidad de, de, de grupos, teníamos muy claro... Que, que la forma era de accionar era bajo, bajo el, el bien común, ¿no? los espacios comunes. Teníamos una oficina libre ¿no? donde había una serie de calendarios donde la gente iba ocupando espacios, eh, iba definiendo horarios eh, y teníamos toda una web muy activa donde la gente iba escribiendo en qué momento iba a ocupar el espacio, qué reuniones y ellos iban sacando sus propias propuestas y lo que hacía era, eh, ya digo, en esta gestión senoidal ocupar unos espacios y tomarse decisiones a partir de eh, la liberación de unos presupuestos, la liberación de, de, de espacios, pero también de eh, las plataformas que teníamos a disposición para la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que tuvimos la primera oficina libre... Eh, en, en la ciudad, eh, oficina libre como en esta idea de que ahora es coworking, pero nosotros no teníamos nada que ver con un coworking porque no cobrábamos a nadie, sino más bien eh, poníamos los bienes públicos al servicio de una ciudadanía y ellos eran quienes gestionaban eh, la ocupación de estos espacios, ¿no? con unos mínimos y una forma posible de relacionarse con... Eh, el resto de eh, el resto de eh, proyectos ¿no? entonces eh, era así el funcionamiento de, del diferencial y teníamos ya digo una diversidad de, de, de usuarios eh, donde el reto era el desarrollo de esta cultura digital a través del software libre y para los ciudadanos ¿no? eso no sé si tienen alguna pregunta Oh, Isabel. Muchas, muchas gracias, muchas gracias Juan Carlos, muy valioso lo que tú dices, el tema del desarrollo de una cultura digital, el tema de la construcción de tecnologías cívicas me parece muy interesante. Voy a dar la palabra a Iván Lazo, por favor Iván, algunos saludos, algunas inquietudes, preguntas de la audiencia… Por favor, bueno, adelante. Realmente, realmente hoy nuestra audiencia quizás debido a los problemas técnicos se está manteniendo bastante en silencio ya así que animarles a que dejen sus impresiones por, por las redes sociales en, en Facebook eh, cualquier pregunta cualquier inquietud que tengan eh, no duden en plantearla que nosotros como ven la trasladamos para acá muchas Andrés. gracias muchas gracias Iván tú continúas igual en el espacio dime no, no, no, no. Adelante, adelante. Yo ah, no, le tocaba eh, a Isabel responder la, la pregunta de, que antes le planteaste a Juan Carlos. Claro que sí. Muy bien. Isabel, entonces, vamos, por favor, ayúdame, ayúdame con la pregunta eh, ¿cómo funciona cómo funciona el laboratorio? ¿Y cuál, fue el proceso de diseño, ¿Y cuál fue el proceso de diseño de laboratorio? Por favor, adelante, Isabel. Bueno, gracias. Eh, en realidad el laboratorio está sin funcionar hace un año. Eh, estamos, es súper curioso porque justamente esta semana eh, mantuvimos con la gente que estaba activa hasta hace un año, eh, mantuvimos una reunión, tuvimos una reunión, y, y fue justo después de la reunión que me convocaron a esta, a esta charla, entonces he aceptado porque el laboratorio va a reactivarse, eh, es decir, estamos un año sin hacer nada, exactamente, bueno, más de un año, en abril eh, del anterior año fue como la última acción, que fue el laboratorio de Trueque, eh, y que oh, ahora la, la gente de Truequelandia, que era este proyecto, el último proyecto que hicimos como laboratorio, eh, está vinculada a un proyecto que se llama Trucana, que además a la gente de Quito sobre todo le invito a, a meterse, a ver, a participar, porque es una iniciativa que, que ha venido trabajándose ya años por varios colectivos de trueque y que han logrado esta sinergia ahora en una plataforma digital y que está generando unos trueques increíbles ¿no? en la ciudad. Pero bueno, eh, nosotros uh, funcionábamos, eh, en un inicio vinculados directamente a la Universidad Salesiana y a la Universidad Central. Y fundamentalmente eh, nuestros espacios estaban vinculados a los espacios de coworking o a los espacios eh, físicos, básicamente, de la universidad. Pero, eh, lamentablemente, creo que yo por una falta de voluntad o, eh, dentro de las autoridades en las universidades, Fuimos quedándonos paulatinamente sin espacios dentro de la U, pero cada vez con mayor demanda, es decir, más estudiantes y más docentes que se iban vinculando al laboratorio y menos espacios. Entonces empezamos a buscar espacios en, otro, en otros lugares, eh, hicimos varios laboratorios, eh, hicimos una semana del cómic, un laboratorio de cómic, de investigación en cómic en, en Ciespal, en Media Lab, con el apoyo de Media Lab, hace dos, tres años, hicimos... Eh, algunos laboratorios de ese tipo puntuales sobre temas de arte y comunicación específicos en distintos lugares de la ciudad. Y eso creo que fue generando esta forma de trabajo que, que se asemeja mucho a, como ha planteado Juan Carlos, eh, esta, esta forma que no es ni vertical ni horizontal, porque no teníamos tiempo para estar en asamblea toda la semana resolviendo qué hacer con cada proyecto, o todos participando en la toma de decisiones de lo que hace el laboratorio ni tampoco una persona que, eh, que habla por, o, o que decide por todos, sino que empezamos a tejernos en redes ¿no? y, y a vincularnos a otros procesos eh, a veces más amplios, a laboratorios ya existentes con mucha trayectoria en la ciudad, como el Laboratorio Ciudad de Quito de la Facultad de Artes y Arquitectura de la Universidad Católica. Estuvimos en el Laboratorio Ciudad de Quito en San Roque, eh, como comunicadores y artistas con un grupo de arquitectos durante dos semanas interviniendo dentro del laboratorio con, en conjunto con la gente del laboratorio. Entonces, él funciona, como decirte, el, el laboratorio funciona de tal manera como Lía, es bien complicado porque ha ido tejiendo, se ha ido tejiendo toda una red de eh, colaboraciones con otros laboratorios y a su vez las aulas abiertas, los talleres... Um, los espacios virtuales que tenemos, por ejemplo La Pirateca, tenemos un proyecto de, de hackeo cultural, eh, que son unos discos duros que van rondando por Latinoamérica, llenándose de libros, películas, música, que los autores quieren compartir, ¿no? Y van va quedándose por toda Latinoamérica. Ese tipo de proyectos, cada uno va cobrando un funcionamiento distinto, ¿no? Dependiendo de las voluntades, los intereses de los ciudadanos, digamos así, para ponerme en, en sintonía con ustedes, con el, el nombre que han, que han dado, ¿no? de, de, los, de los agentes, de los actores, de las, de las agentes de este proceso. Entonces, el diseño en sí comienza siendo un diseño que se justifica dentro de la universidad como un proyecto de vinculación social y como un espacio de coworking dentro de la universidad, y posteriormente va adquiriendo eh, características puntuales dependiendo qué laboratorio, de qué laboratorio estamos hablando. ¿no? Entonces, eh, lo que sí hemos intentado siempre es que se dé este proceso eh, de encuentro, de participación, de diálogo, y eh, sobre todo, y me parece que es bien importante esto en, en Lia que, era un, que siempre fue como un espacio de investigación, de aprendizaje, ¿no? No es un emprendimiento, no estamos buscando, aunque de ahí han salido algunos procesos, compañeros que han, que han montado sus, sus propuestas, en el sentido de emprendimiento, pero no hay ese fin, ¿no? Eh, siempre el laboratorio ha sido un espacio de aprendizaje lúdico, donde creo que tiene mucho más importancia el error, la pregunta, es lo que nos mueve, más que el resultado, el fin, la obra artística o el artículo académico. ¿no? Creo que estamos un poco en ese, en ese proceso. Y creo que para nosotros como colectivo, yo ahorita estoy hablando por un montón de gente que, que está por ahí trabajando en otras cosas y creo que para nosotros como Lía eh, lo más importante está justamente en, en el tema de esta cuestión colaborativa. De, lo, de la inteligencia colectiva ¿no? y así se hacen los diseños, así funciona el laboratorio, así que es muy uh, es muy mutante, es muy, quiero decir, muta permanentemente, es muy cambiante, no es no tiene una estructura clara, ¿no? eso, gracias. Muchas gracias, muchas gracias Isabel, y realmente hay cosas importantes, estamos hablando que es un espacio de experimentación lo que has dicho es que es un espacio para el error, para la pregunta más que el resultado y realmente a partir de todos estos procesos es que vamos construyendo conceptos, vamos descubriendo, nos, nos atrevemos también porque es un espacio para atrevernos. Realmente me parece que eso es de las cosas más fantásticas que te pueden permitir los laboratorios. Por favor, Iván, cuéntanos cómo van, si hay alguna pregunta, algún saludo. No sé si desde los otros medios que tenemos, desde los otros grupos, están generando también preguntas o saludos. Pues bueno, por el momento, por el momento no parece que, que haya nada, creo que la gente está muy atenta escuchando todo lo que nuestros invitados están planteando, que son unas experiencias desde luego muy, muy interesantes y seguimos obviamente abiertos a, a, a la participación. Y bueno, eh, ahora llega el momento del ter, tercer bloque y... Tomo, tomo, tomo la posta y, Juan Carlos, vamos contigo, vamos con la siguiente pregunta acerca de eh, de qué manera, y ya no solo de forma general, sino también en particular a Diferencial, eh, de qué manera los laboratorios ciudadanos contribuyen, ¿tú crees que contribuyen al desarrollo de alternativas a problemas locales? ¿Y de qué manera Diferencial eh, contribuyó eh, con su experiencia y en su momento? Eh, bueno, sí, yo creo que los laboratorios ciudadanos eh, tienen un gran reto, eh, o se plantean un gran reto desde, desde el mismo, desde el activismo, desde ser y creer en una comunidad, ¿no? Eh, y creo que el, el, el diferencial. Eh, contribuyó de muchas formas eh, a, eh, al espacio ciudadano, pero también a los procesos culturales de, eh, de la ciudad, ¿no? de, de, de Quito, ¿no? eh, Uno fue como un, un espacio de, que permitió conocer prácticas vinculadas a la tecnología que en la ciudad de Quito nunca se había visto, ¿no? Me acuerdo que eh, uno de los proyectos que trajimos fue una sonda de exploración ferroviaria, ¿no? que era un proyecto experimental de ciencia ficción de dos artistas mexicanos, ¿no? eh, que eh, un poco recogían parte del proyecto moderno de, de la modernidad latinoamericana, que era el ferrocarril, ¿no? y traía este fantasma a. Uh, a estos nuevos eh, espacios de tecnología, ¿no? Desde, un poco desde la ciencia ficción, o, o también trabajamos mucho con artistas como Tomishi Nakamura, y, y bueno, entre otros, ¿no? Entonces, uno de los primeros eh, ejercicios eh, o con los cuales el, el diferencial eh, siempre estuvo activo es poder mostrar eh, en la escena local eh, la producción artística eh, vinculada al arte y a la tecnología, ¿no? Eh, entonces, por ese lado, esta parte de, la, de promover la circulación eh, y las prácticas creativas era eh, parte primordial. No solo, no solo de artistas eh, internacionales, eh, también tuvimos eh, varios artistas locales, en el laboratorio, desde dando talleres hasta en exposiciones que, que se desarrolló, ¿no? Y como ya dije, el fomento de la cultura digital ¿no? era, era parte de, de, de este compromiso, ¿no? era parte de, de estas alternativas, y teníamos una comunidad de artistas muy poco vinculados a, a los procesos tecnológicos y era dar la oportunidad y a que puedan eh, tener conexión con estas prácticas, ¿no? Y obviamente también está la democratización de la tecnología. Trabajábamos en plataformas de software libre. Hacíamos, eh, hacíamos Zoom cuando no existía Zoom. <ríe> y cuando Sky era, era una plataforma... <ríe> Era una plataforma que recién estaba creciendo, ¿no? Entonces, teníamos nuestros propios servidores, eh, dábamos acceso a, a ellos, eh, teníamos una serie de correos seguros para grupos activistas, ¿no? Entonces, eh, teníamos un proceso de democratización de la tecnología que nos interesaba bastante, ¿no? Se hicieron, durante el tiempo que, que estuvimos, se hicieron varios frisoles ahí, Muchas reuniones de la Asociación Software Libre, y se, discu se discutió en la asamblea, votaron presidentes de la asociación, metieron pues, <ríe> muchas cosas. <ríe> Entonces, eh, la, la democratización de la tecnología era parte de, de, fundamental de esto, ¿no? tanto para que los grupos eh, ciudadanos que, que eran parte del laboratorio eh, puedan ver todas estas posibilidades de, de herramientas, hasta entender eh, cuán beneficiosos eran los procesos tecnológicos. Para el 2010, cuando iniciamos, había todo un, un bloqueo hacia las prácticas que vinculaban tecnología, ¿no? Y abrir ese camino ¿no? fue importante para el para diferencial, ¿no? Eh, espacios de inclusión, ¿no? También era, era parte de, de, de lo que teníamos, creo que fuimos unos fomentadores de espacios de inclusión en espacios públicos, ¿no? En espacios que recibían fondos públicos, ¿no? Entonces nuestra práctica era, bueno, si, si, si son espacios que reciben fondos públicos, deben pertenecer a una ciudadanía amplia y por ende teníamos espacios de, de, de inclusión. Ya digo, ahí eh, estuvieron... Eh, o, o contribuimos con estos espacios en los cuales estuvieron eh, prácticas como Marcha de las Putas Ecuador, ¿no? una de, de sus primeras, de su segunda marcha, no, no la primera, ¿no? pero una de sus segundas marchas más contundentes, pues se desarrollaron en, en, en el diferencial, ¿no? También habitó el PT, el Partido Trans, y, ¿no? entonces eh, teníamos... Eh, espacios abiertos para una comunidad eh, diversa y, y, y amplia, ¿no? eh, proyectos interdisciplinarios, creo que el trabajo con, con académicos, no académicos, con diferentes campos, eh, fue vital, ¿no? y, y eso también permitió que el laboratorio no solo se concentre en la práctica artística, ¿no? sino que permita un diálogo fluido con otros espacios, con otras universidades, eh, con disciplinas eh, que estaban muy interesadas por conocer cómo eh, se experimentaba en un espacio que en ese momento, ya digo, nosotros no nos llamábamos laboratorio, sino en Guayaquil Hack Medial y Espacio de Arte, Tecnología y Sociedad en Quito, pero que la gente entendía que era una dinámica de laboratorio, ¿no? Eh, y eso era eh, uno de nuestros principales intereses, o sea, de, de contribuir al desarrollo de, de alternativas, era sostener un espacio para una ciudadanía activa, ¿no? Eh, que este espacio eh, sea tomado por esta ciudadanía que podía ir y trabajar. Desde cosas tan triviales como costura hasta un plan de, de, de ciudad que también se hizo en, en, en estos espacios, ¿no? Entonces tenía desde la señora tejiendo, pero al mismo tiempo estaba escuchando cómo eh, otras personas estaban construyendo un proyecto de ciudad dentro del espacio y eso, eso nos encantaba, ¿no? nos, nos fascinaba y creo que eh, fueron una de las cosas que... Eh, que más nos motivaban a, a seguir en este espacio, ¿no? Entonces, un poco eso es, es como hemos ido contribuyendo, eh, recordar que este es un proyecto que se hizo desde el 2010, funcionó hasta casi el 2017, ¿no? Eh, 16, 17, y, y eh, pues nada, tuvo muchas, muchas etapas, y, y estoy intentando resumir tantas cosas que... Que se dieron en estos claro. En esos tiempos. Claro, M muchas gracias, Juan Carlos. Isabel, y en el caso de, de, de, de Lía, en tu experiencia, ¿de qué modo crees que los laboratorios ciudadanos, y, y en el caso de Lía particular, eh, contribuyen al desarrollo de alternativas a problemas locales? ¿Cómo, cómo Lía contribuyó a ese desarrollo de, de alternativas? Bueno, creo, creo que, que justamente con referentes como, como el experimental y con referentes como Media Lab y con una serie de referentes, nosotros nos fuimos incentivando eh, y viendo también como procesos de laboratorios más grandes, de co eh, Fuimos entendiendo que, que tal vez no era el buscar soluciones ¿no? eh, dentro de nuestro, de nuestro campo de acción pero sí el plantear alternativas y el plantear referirnos a otros paradigmas, a otros paradigmas que no eran los que la universidad en ese momento, cuando creamos, nos estaban ofreciendo. Recuerdo que, como un poquito para plantear este tema de la solución de problemas puntuales y locales, recuerdo que mmm, una de las cosas que, uno de los primeros proyectos que incentivó al laboratorio fue el hecho de que en el espacio público de la universidad y afuera de la universidad no había espacios verdes, no había plantas y los estudiantes y toda la gente de la universidad se quejaba un montón de la falta de espacios verdes, ¿no? Y eh, con un grupo de arquitectos de la Católica y con, justamente era la Bienal, se desarrolló un laboratorio que se llamó Todos Somos Peatón, en el que los estudiantes de comunicación intervinieron durante una semana en la intersección de la Avenida Ménica Maño y Veintimilla, que queda justo en Quito, eh, en la unión de tres universidades, un espacio público bastante transitado. Y nosotros estábamos comenzando con Lía y éramos un grupo de comunicadores que estaban buscando hacer cosas para, para um, estar juntos y para hacer comunicación y para hacer arte. Y estas problemáticas como que nos resonaron a todos, ¿no? Llegaron los arquitectos planteándonos el tema del espacio público, era algo que ya habíamos escuchado en varias asambleas, en varios talleres, que a todos nos molestaba la movilidad, el tema de, de no poder respirar, de no tener un poquito de césped. Y durante una semana los estudiantes intervenieron a través de arte y comunicación en el espacio. Todavía no éramos LIA, y creo que a partir de ahí se fue generando una noción de que juntos... Si yo dibujo un árbol en la pared o coloco una maceta, me genero una maceta y coloco la maceta en la mitad de la calle, la señora que vende el choclo y el señor que pasa en el bus y la estudiante de la Politécnica y el estudiante de la Salesiana de repente se empiezan a vincular con ese estorbo que era el, el árbol en un punto que ya no es el estorbo porque me percato que era una respuesta, a una necesidad, se empezó a vincular un montón de gente en la propuesta y terminó siendo una intervención que no fue una semana, sino que duró casi un año, en el que siempre encontrabas algo nuevo en la esquina. ¿Sí? Encontrabas una nueva maceta o encontrabas un nuevo parqueadero de bicis o encontrabas un nuevo... Fue como un laboratorio que no se pensó, pero que siguió existiendo y orgánicamente, independientemente por estos detonantes, ¿no? Estos estudiantes que un día salieron y dijeron, a ver, hagamos algo en este espacio porque, porque es hostil, porque nos atropellan, porque nos violenta, porque etcétera, y con par intervenciones se motivó una intervención constante. Quería poner este ejemplo simplemente para situar cómo una idea de, muy simple se puede convertir con la constancia en algo que va transformando una cosa mucho más amplia que es la ciudad, la dinámica de la ciudad, el caminar en la ciudad. Quisiera contarles más y mostrarle imágenes de este proceso porque de verdad creo que con mis palabras no logro explicar realmente lo que fue. Pero bueno, un poco para responder a tu pregunta, creo que eh, una de las cosas importantes para nosotros en el día fue juntar arte y comunicación. Y eso... Y un poco siguiendo lo que decía Juan Carlos, creo que es bien importante el tema de la pluralidad, de la transdisciplinaridad o la interdisciplinaridad en los laboratorios. ¿no? Creo que eso es el, lo rico, lo potencial del laboratorio. Eh, porque justamente contra la fragmentación, y nosotros que estábamos en uh. la universidad, hay una fragmentación muy fuerte de las disciplinas y en comunicación mucho más. Y la comunicación que está tan cerca del arte en realidad está, en la academia, está bien fragmentada, súper fragmentada, es una materia de arte y comunicación y no más, ¿no? Entonces, nuestro interés fue mucho el ir abriendo espacios en el que esta multiplicidad, esta pluralidad, eh, tenga cabida, ¿no? Y que pueda ir contra esta especialización, fragmentación, y eso nos permite, a su vez, ir tejiendo miradas múltiples sobre problemáticas únicas, ¿no? Que es un poco lo que, lo que plantea el, un laboratorio, ¿no? En sí, que es justamente poder tener una pluralidad de voces, de miradas, de enfoques, de perspectivas, de historias, de, de modos de hacer frente a algo concreto. Y en nuestro caso, nuestro interés fue siempre como sacar la universidad de las aulas, ¿no? Eh, había un, un, un lema que manejábamos siempre en el, en el laboratorio que era el dar, recibir y devolver, ¿no? Porque generalmente cuando un estudiante, inclusive con los métodos etnográficos en la universidad, iba a hacer un trabajo por el poco tiempo que tenía, qué sé yo, un, un reportaje sobre la fiesta de la Merced. Llegaba, hacía el reportaje, sacaba toda la información, volvía a la universidad, presentaba ese reportaje y ese reportaje nunca volvía a la gente donde, a quien se la filmó, y eso pasa mucho en la producción comunicacional. Entonces nuestro interés siempre fue el como, bueno, yo llego, ¿qué doy para poder recibir algo de la gente? Y luego, ¿cómo devuelvo? Y eso nos llevó a vincularnos a procesos de educación popular, no en este dar, recibir, devolver, de comunicación y de educación popular y comunitaria. Y creo que ahí está, creo, el aporte o lo que logra, un laboratorio respecto a alternativas, a soluciones concretas, ¿no? Porque cuando hablo del dar, recibir, devolver, estoy hablando de diálogo, estoy hablando de no venir y decir yo como académica qué solución hay para ese problema, ¿no? sino el diálogo desde esa multiplicidad, desde esa pluralidad que puede llevarnos a encontrar, no una solución, sino 30 posibles soluciones. Por eso a mí no me gusta mucho hablar de la solución, porque creo que igual la solución es bien relativa. Es, es mucho más importante hablar de alternativas, igual el alter que nos plantea el, al otro, ¿no? el, a la empatía, al ponernos de los zapatos de la otra, del los otros. Es decir, eh, creo que algo que, que también aprendí mucho en los espacios del Media Lab, justamente con Rubén y con los compañeros en algunas de las asambleas y procesos y talleres en los que estuve, fue esta cuestión de la generosidad en el laboratorio. Creo que eso es de las cosas más bellas y creo que es de los aportes más grandes que pueden tener estos espacios plurales, múltiples, diversos, lúdicos, colaborativos, que accionan, que no se quedan solo en la teoría, que juntan, que, que detonan Uy, alternativas muchísimas para, para esas problemáticas tan complejas ¿no? que vivimos como, como sociedad hoy. Muchas, muchas gracias, Isabel. Justo ha mencionado la palabra aprendizaje y de eso va a ir la siguiente pregunta, pero eso será después, porque ahora vamos, eh, vamos con Andrés. Andrés, ¿cómo van ahora por ahora las redes sociales? ¿Se ha mejorado ahora que yo me fui? A lo mejor con un poquito de suerte he sido yo. Claro que sí. Excelentes intervenciones muy claras. Cada intervención te deja una cantidad de aprendizajes y una riqueza única. Voy a empezar con los saludos de las personas. Tenemos algunos saludos. Voy a empezar desde el saludo de Marcia Zambrano. Saludos desde Puerto Viejo, Manaví. Qué gusto, Marcia, conectarte a este espacio. También puedes participar con tus preguntas, comentarios y reflexiones. También tenemos preguntas por acá, si me esperan un momento de Liliana Orozco hola, saludos desde Quito voy a leer primero todas las preguntas y luego las direcciono entonces vamos ahí, hola eh, dice saludos desde Quito ¿cuáles son los beneficios para el ¿Cuáles son los beneficios para el arte al impulsar laboratorios ciudadanos? dice Liliana gracias Liliana por tu pregunta tenemos aquí un saludo de Carmen Eugenia Moreno dice saludos desde Puellaro, la ruta escondida tenemos una pregunta de JJ Jaramillo, dice, saludos desde UIO. Quisiera saber la opinión de los panelistas sobre cuáles son los mecanismos para minimizar la dependencia de presupuestos por parte de entidades estatales en la construcción de los laboratorios ciudadanos. De lo que entiendo, esta pregunta está dirigida para nuestros dos invitados, pero antes de que los dos nos ayuden con la respuesta, quisiera que nos ayude Isabel respondiendo esta pregunta, que siento que se conecta un poco más con lo que ha venido desarrollando, la que dice, ¿cuáles son los beneficios para el arte al impulsar laboratorios ciudadanos? Por favor, Isabel, adelante. Bueno, yo creo, y aquí también voy a retomar lo que estaba diciendo Juan Carlos, que me ha dado muchas luces eh, para, para conectar mis ideas. A veces soy bastante dispersa. <risa> Eh, creo que es el tema del acceso. O sea, la democratización. Lo que pasa con el arte, eh, y, y bueno, es que también el arte es un campo súper amplio. O sea, a veces decimos el arte y dejamos por fuera un montón de expresiones, manifestaciones, saberes, ¿no? Eh, por un lado, ¿no? Y, y, y, y justamente por eso o, o Eso viene de unas estructuras y de unas formas de jerarquizar, inclusive dentro de las academias, dentro de las galerías, dentro de los espacios artísticos, de los espacios de difusión, eh, que consideran unas cosas de arte y otras no. Y creo que justamente los laboratorios permiten ese acceso y esa democratización eh, al arte, a la tecnología, a la comunicación, a, a, al saber. ¿no? Eh, por eso creo que el aporte de los laboratorios específico en el campo del arte es sumamente importante. Primero, porque eh, la creatividad y el arte en todo campo es fundamental para, para los seres humanos. Y lo hemos visto, creo, nosotros mucho más durante este tiempo, ¿no? Una pandemia. Eh, creo que, bueno, no así para nuestros gobernantes, pero, pero sí en nuestra cotidianidad, ¿no? No así para la decisión de políticas culturales, pero sí para nuestra cotidianidad. Es muy importante la cultura y el arte. Y creo que generar espacios de encuentro, de, de, de sinergia, de convergencia en el campo del arte es fundamental, ¿no? tanto de aprendizaje como de divulgación, de promoción, de, de difusión de creación eso con eso creo que no sé sí, si sí, a la pregunta claro que sí tengo una pregunta que acaba de llegar para juan carlos y la pregunta dice cómo las tecnologías cívicas inciden en la transformación positiva en los territorios por favor juan carlos eh, gracias eh, por esa pregunta eh, pues eh, yo creo que como las tecnologías cívicas inciden eh, en los territorios, en la transformación positiva, en en la tra la transformación positiva eh, pues bueno, verán eh, para hablar de, de manera práctica ¿no? porque también creo que, que es importante eh, hablar de forma práctica, cuando eh, ejecutamos uno de los programas de, de, del diferencial ¿no? que era la oficina libre eh, teníamos un sector eh, infanto-juvenil del barrio San Juan ¿no? que eh, en ese momento no tenía acceso a eh, dispositivos tecnológicos como la computadora para hacer cosas tan sencillas como hacer sus tareas ¿no? y Entonces, este es un ejemplo chiquito, pero es un ejemplo poderoso para entender cómo eh, transformar no solo el espacio de, de un territorio específico sino también de la propia institución ¿no? Y entonces, tenías una serie de eh, chicos y niños transitando un laboratorio o un espacio entre arte y tecnología que iban a hacer sus tareas eh, en común y que como grupo teníamos, imagínate, eh, teníamos desde chicos refugiados eh, teníamos eh, el hijo de la vecina que tenía el restaurante hasta eh, vecinos en general, ¿no? que poco a poco empezaban a eh, insertarse en esta dinámica de colectividad, de decidir entre ellos quién va primero en la computadora, qué tarea es más importante, cuánto tiempo voy a estar, ¿no? Ese que es un, un ejemplo mínimo se puede traspolar a eh, otras iniciativas donde ya se discutían eh, procesos tecnológicos eh, en, en la ciudad, ¿no? Cómo trabajar desde un barrio, eh, ciertas prácticas eh, ligadas al, a, a la dinámica cultural, ¿no? Y todo esto mediado a través de proyectos tecnológicos, ¿no? De plataformas que permitían una mejor conectividad con los usuarios, ¿no? Entonces, eh, sí se puede generar... Eh, una incidencia en un territorio de, de, desde las tecnologías, si sí se puede eh, trabajar en procesos eh, ciudadanos desde, desde, la, desde la cultura y la tecnología, ¿no? eh, y creo que eh, parte de eso está en cómo, eh, cuáles son los objetivos que... que que se desarrollan para esta ciudadanía, abrir el espacio para preguntar a, esas, a esa ciudadanía qué necesidades se tiene, ¿no? Y eso va generando pequeños cambios, ¿no? También, también conozco, eh, creo que una de las partes que, que es muy difícil contemplar es que muchos de los, de los laboratorios ciudadanos hablan de ejercicios de ciudad, pero muchas veces no le preguntan a sus ciudadanos y a sus vecinos Cuáles son sus necesidades reales, ¿no? Entonces creo que la incidencia en territorio debe empezar por ahí, ¿no? Por hacer la pregunta, no solo abrir el espacio sino hacer la pregunta hacia la transformación de necesidades, ¿no? Porque también tienes que ver hasta qué punto puedes dialogar, ¿no? No estoy hablando de un ejercicio de asistencialismo sobre el barrio, sino hasta qué punto puedes dialogar y empezar con ellos una transformación en el territorio, ¿no? Eso. Muchas gracias, muchas gracias Juan Carlos. Y acá tenemos una pregunta para los, a nuestros dos invitados. J. J. Jaramillo, vuelvo a leer la pregunta. Dice, ¿cuáles son los mecanismos para minimizar la dependencia de presupuestos por parte de entidades estatales en la construcción de laboratorios ciudadanos? Por favor, eh, me gustaría que inicies tú con esta respuesta. Isabel, adelante, por favor. Wow, es una pregunta bien importante y bastante compleja, creo que para todos, eh, siempre, en, en todos los campos, ese es el, el tema. <risa> eh, de hecho, creo que eso conecta también con, con la pregunta que habías planteado antes, como, o que nos habían planteado como cierre, que es un poco los retos, creo que el reto fundamental de, de los laborios, de, de los laboratorios de esta, sustentabilidad, esta sostenibilidad en el tiempo. Nosotros justamente hace dos años eh, que muchos proyectos y muchos de los espacios de laboratorio se empezaron a caer por falta de presupuesto eh, empezamos el Banco de Trueque y el Banco de Trueque nos permitió como metodología hasta un límite, ¿no? Pero nos permitió eh, ir generando otras formas de intercambio en el que el dinero empezó a, a no ser tan de, determinante para definir si hacíamos o no una acción o si hacíamos o no un proyecto. ¿no? Y con una red que ya no era tan embrionaria, sino que ya era bastante más grande después de cinco o seis años de trabajo en varias universidades, con algunos docentes, con varios colectivos artísticos, estos trueques... Eh, ya no fueron tan románticos ¿no? eran mucho más concretos, más prácticos entonces bueno, ahí el, al aula abierta tenemos al profesor que nos va a dar la clase de noise eh, de art, eh, música y tecnología una clase de, que tuvimos un taller de noise y claro, él requería hacer un arreglo a unas piezas eh, de cerámica y nosotros estábamos en otro taller con una compañera amazónica que hacía cerámica, unas compañeras amazónicas que hacían cerámica y logramos que los dos espacios hagan sinergia y truequeen lo que se estaba haciendo dentro del mismo laboratorio. Digo, sale de lo romántico porque se convierte en algo práctico y concreto. Empezamos a cobrar la entrada de los talleres porque no podíamos sostener la alimentación y la movilización de los talleristas con materiales. Entonces la gente que entraba al taller traía el material para el tejido. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que era el plan tejedor en el que participaron muchísimas personas y la idea era hacer una manta para cubrir con, algunas, con esta noción de la artillera respecto a la violencia de género y cubrir a la Virgen del Panecillo. No, eh, no logramos ni hacer la franja para cubrirle el, el manto de abajo, pero, pero imagínense lo que sería tener Miles de personas tejiendo y lograrla cubrir. Eso era un poco lo que nos motivaba y, y el cambio, teníamos una tallerista que es de Alma Tejido Esencial, uh -huh. colectivo de, de, de tejedoras. La tallerista eh, nos daba el taller y nos enseñaba a tejer y generaba el espacio a cambio de materiales, agujetas, lana. Y de repente la señora del, del, de los choclos del frente de la universidad y vio que estábamos tejiendo y vino y se sentó a tejer con nosotros porque había tejido toda la vida y tenía las puntadas, sabía tejer de otra forma y nos enseñó a tejer. Y también la alumna de la Salesiana que tejía chigras desde muy niña con su abuela, nos trajo la palma y nos enseñó cómo sacar desde la palma y, y, y tinturar cada fibra y tejer. ¿no? O sea, a lo que voy es que... O sea... Deberíamos seguir exigiendo, y de hecho creo que hay que seguir exigiendo presupuesto, políticas claras, el apoyo del Estado y los espacios, la, la demanda necesaria respecto al Estado, pero también creo que las formas de economía colaborativa, las formas de trueque son muy importantes para pensar estos espacios. ¿no? Sobre todo pensando estos espacios hacia los sectores populares y en los sectores populares. No tanto hacia, sino desde más bien de sectores particulares. Eso. Muchas, muchas gracias, María Isabel. Y claro, este es uno de los puntos más frágiles siempre, el tema de la sostenibilidad. Y la misma pregunta igual para Juan Carlos. Si quieres, te, te repito nuevamente, la pregunta es, de manera breve, porque ya nos estamos pasando del tiempo, por favor, Juan Carlos, te pediría... ¿Cuáles son los mecanismos para minimizar la dependencia de presupuestos por parte de entidades estatales en la construcción de los laboratorios ciudadanos? Te pediría, por favor, una respuesta breve. Tenemos que responder una pregunta, mm -hmm. unas preguntas más y para continuar sí. con el espacio. Adelante, por okay. favor. Muchas gracias. Un saludo para Juan Jaramillo, que, que también fue alguien que estuvo dentro del diferencial. Eh, como ciudadano, activando un espacio de radio, haciendo varios proyectos, pues, y Juan un poco sufrió este, este cambio, ¿no? En el momento en que eh, el Diferencial tuvo que eh, cerrar por... Eh, por eh, no acoplarse a lo que las políticas de museo querían en ese momento, <ríe> entonces la decisión fue radical, si no nos dejan ser, no, no podemos ser y hay que cerrar, ¿no? eh, Entonces eso, y bueno, un poco esta parte de minimizar la dependencia es real, Muy, lo que dijo Isabel, muchos de los laboratorios, espacios se han caído, ¿no? porque muchos de estos están vinculados eh, a economías eh, gubernamentales, estatales, eh, y en este momento de, de recesión y poca economía, pues, son los primeros que sufren, ¿no? Si bien, como dice Isabel, el trueque es una oportunidad, yo creo que el trueque eh, funciona, pero funciona en una escala eh, más pequeña, ¿no?, en relación a eh, unos intercambios específicos, pero no podría da dar sostén a todo un laboratorio y a toda una serie de comunidades conectadas, ¿no? Fuera espectacular que sí, sí sea así, pero eh, creo que no, no es eh, la forma correcta. Pero acá está sonando el teléfono justo en este momento. Bueno, y para... para eh, para, que, para seguir con... Tengo, tengo tres ideas básicas, ¿verdad? cosas que pasan en, justo en este momento. Eh, una, que son muy prácticas, que son cosas que también yo me he venido preguntando con el tiempo, porque, porque sí, o sea, necesitamos que los laboratorios lleguen a tener unos niveles de independencia. Entonces, eh, Juan Jaramillo, ahí va. Vínculos con una red eh, más amplia de economía, ¿no? Eh, búsqueda de, de, de, de otros procesos económicos que no solo estén vinculados al proceso estatal eh, los laboratorios tienen que entender que la economía es vital para que esos espacios funcionen ¿no? eh, para tener unos mínimos, para consolidar unos mínimos necesarios desde quien abre la puerta hasta quien barre el laboratorio es necesario que la economía se mueva entre ellos ¿no? porque también están dando parte de su tiempo y de, de sus labores. Eh, entonces, entender que no solo hay una fuente de financiamiento, eh, los laboratorios eh, deben ampararse o buscar la conexión con otros laboratorios más fuertes. Creo que parte de, de, de lo que pasa con los laboratorios locales es que no tienen una vinculación con otros laboratorios, eh, eh, ni siquiera en la región, y, y bueno, imagen internacional tampoco. Entonces hay que buscar esas conexiones, hay que encontrar esas conexiones eh, de intercambio de economía con ellos. Eh, y esto para la ciudadanía, no confundir gratis con subvencionado. ¿no? Normalmente nuestras comunidades que llegan, llegan con una postura de, de, de lo gratuito y salen con una idea de lo gratuito, pero realmente estos espacios son subvencionados. Y eso no nos pasó, muchas de nuestras comunidades al final creían que, que era un ejercicio de gratuidad lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, son pequeños eh, errores, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Un poco esas son como las, tres, eh, las cuatro alternativas incluyendo el, el, el trueque, ¿no? Conexión con otros laboratorios, eh, búsquedas de economías en otros espacios, que no solo sean la práctica artística o, o el arte o, o, o los museos o, o la parte estatal y no confundir el gratis con subvencionado ¿no? Tener claro que todos deben ganar en un espacio común porque todos nos estamos esforzando para que ese laboratorio exista. Muchas gracias por sus valiosas respuestas, Juan Carlos y María Isabel. Doy paso a Iván. Sí, bueno, vamos aproximándonos al final a, a, a meter el acelerador que, que el tiempo nos va comiendo, así que también pido brevedad en, en las respuestas, y mil disculpas por volver a pedir eso. Pero, ¿qué le vamos a hacer? El tiempo va pasando. Eh, la última pregunta, hablamos de aprendizajes, hablábamos de retos, retos, siempre la plata es reto, siempre, eso nunca va a faltar. Pero, ¿qué aprendizajes les ha dejado precisamente en sus respectivas experiencias? ¿Qué se ha quedado? ¿Cuál ha sido el pozo? Que, que les ha dejado, y si quieren mencionar a otro reto que no sea la plata, porque imagino que habrá otros muchos más, eh, sería muy de agradecer. Eh, Isabel, comenzamos entonces contigo primero. Bueno, creo que la cantidad de aprendizajes que nos ha dejado la experiencia del día, a todos los que, todas, todos los que pudimos formar parte del laboratorio han sido muchísimos, ¿no? Han sido muchísimos y y es por eso que, que estamos intentando como volverlo a levantar, volverlo a, a, a, a motivar. Creo que eh, cada proyecto tuvo un aprendizaje concreto eh, y específico, pero lo que más nos queda es como saber que sí. O sea, que a, a mí me queda mucho el tema como aprendizaje de la inutilidad. No sé si con eso se entiende. Lo que a mí me ha dejado Lía, pero es un poco como que el tiempo productivo, yo fui docente universitaria muchos años en la Salesiana, y era como la cuestión de la docencia, la universidad, el tiempo de producción dentro del capitalismo, hace que todo tenga un fin, una utilidad, ¿no? Y no hay espacio como esto que he repetido, creo, durante toda la sesión, que es como el error, la pregunta, que creo que es el único motor de aprendizaje y de transformación. El pensamiento crítico, el encontrarnos para preguntarnos sobre cosas, para, para darle vueltas a algo y crear a partir de eso, ¿no? O sea, la creatividad como una pregunta o preguntas que están ahí constantes. Creo que ese, de todos los aprendizajes que he tenido, es el mayor. Y como, o sea, ¿por qué buscar una utilidad a todo? Creo que eso nos, nos, nos ha permitido encontrarnos de otras formas y salir de paradigmas en el arte y la cultura y la comunicación, al menos, que nos tenían ya bastante oprimidos, creo yo, como estudiantes. Me pongo en el lugar de estudiante de comunicación. Eso. Muchas gracias, Isabel. Unas presentaciones desde luego, muy interesantes. Y a título personal, te digo que, como hubiese tiempo, sería para tirar bien del hilo, porque has sacado unos temas, sobre todo el del tiempo y justo ese de la producción con un fin fijo. Juan Carlos, Juan Carlos, ¿qué sacaste de diferencial? ¿Qué aprendiste? ¿Qué, qué, ¿Cuáles crees que son los, los retos más allá del dinero que se pueden encontrar? Sí. Siempre el gran dinero, ¿no? Siempre es el gran problema. Eh, sí, voy, no, no, no voy a pensar como en, en, en qué nada, en, en qué aprendizajes obtuvimos. Creo que el diferencial hay muchos aprendizajes, pero creo que para, para esta parte que es eh, la última intervención eh, voy a hablar como de unos retos unos retos que vinculan a todos los laboratorios y en especial en este momento ¿no? Eh, en especial cómo romper con ciertos vicios que se, genera, que se generaron en estos espacios de laboratorios ¿no? Eh, una es la especulación cognitiva ¿ya? Yeah. luego de que aparecen estos espacios experimentales de laboratorios también aparecen unos gurús del conocimiento de cómo hacer estos laboratorios, ¿no? de cómo hacer comunidad, ¿ya? y creo que uno de nuestros principales retos es eh, romper con, con, con esos, esa especulación cognitiva, con esos gurús, con esas formas únicas de hacer los laboratorios. ¿no? Y otra cosa que también afectó mucho a los espacios de, de laboratorio eh, y en especial a los laboratorios ciudadanos, es que se articuló con una idea de emprendimiento y emprendedurismo, ¿no? que eh, lo que hacía sí era apegarse como bajo unas ideas eh, súper neoliberal de cómo hacer eh, un proyecto, o cómo hacer un programa, o cómo llegar a, a un producto. ¿no? Entonces, estos laboratorios se volvieron como una especie de espacios, de, de economía y conocimiento vinculados a hacer eh, dinero y creo que un poco se perturbó la idea de, de, de, de, de ciudadanía eh, a nivel local y creo que otra idea que también nos está afectando y que debemos replantearnos es la idea de innovación ciudadana <ríe> eh, es un reto también a, a romper, eh, ¿no? Eh, porque en esta idea de innovación y, y sujeto innovador que siempre está creando, ¿no? Y realmente eh, no teníamos una incidencia real de la ciudadanía en relación a los proyectos, ¿no? Entonces, creo que los laboratorios tienen un reto de volver a una, a una matriz, a unos pequeños grupos más micros a nuevamente a crear unos diálogos eh, con, sus, con su comunidad eh, en más pequeño, ¿no? Y, y creo que otro de, de, de los retos y, y los aprendizajes es seguir trabajando en la democratización de tecnologías, ¿no? Eh, tanto, para, tanto para la ciudadanía como para el arte, la cultura y otras disciplinas, ¿no? Entonces, mis aprendizajes ahorita siguen Sí, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo de esta charla, sigo aprendiendo de, de Isabel ¿no? y de ustedes, pero ahora veo como posibilidad estos retos, ¿no? Eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Especulación cognitiva, me ha encantado el término, reconozco que es la primera vez que lo escucho y define muy bien ese escenario que, que has planteado. Desde luego salen de aquí un montón de temas, pero nos vamos quedando sin tiempo y creo que justo antes de la intervención final, Andrés... Eh, ¿Qué pasa por redes? ¿Hay alguna cosa más que sacar de allá? Realmente, realmente, estimado Iván, ya estamos en el momento de cierre, ya no tenemos espacio para las preguntas, pero sí me encantaría agradecer a la audiencia que se conectó, que participó, que realmente, que realmente está conectada y, y logra identificar que, que este espacio es un espacio de colaboración, para compartir conocimientos y sobre todo para experimentar. Y una cosa fundamental que dijo Isabel que realmente me encanta y, y puedo reconocer, recoger de palabras de experimentar, que es este espacio para, para el error, este espacio para generar la pregunta. Y eso es fundamental, o sea, realmente todos esos pasos que damos nos permiten realmente luego continuo, eh, alcanzar los objetivos. Eso, eso de mi parte, yo me quisiera ya despedir de la audiencia, para mí, y te doy el paso a ti, pero yo me quiero despedir de la audiencia. Muchas gracias por por, por conectarse y compartir sus, sus, sus comentarios, preguntas y reflexiones. Adelante, Iván. Bien, muchas gracias. Eh, muchas gracias, Andrés. Entonces, ya sí, vamos a ir cerrando. Muchas gracias por haber venido y quisiera pedirles una última reflexión, también muy breve. Quizás, eh, más que resumir todo, lo que les gustaría que la audiencia se quedase de, acerca de esta conversación en torno al arte y la cultura y, y los laboratorios, empezamos por, por ti Isabel, una conclusión chiquita que te gustaría que se llevase la audiencia de todo esto. Bueno, primero, bueno, muchas gracias, igual, súper agradecida por este espacio de aprendizaje, también para mí siempre es seguir creciendo y aprendiendo, y bueno, para despedirme, un poco... Eh, más que un mensaje, voy a hacer una cuña publicitaria. Estamos reactivando el laboratorio, así que, bueno, un poco de lo que he hablado ahora, el laboratorio está abriéndose para, para nuevas personas. Vamos a comenzar la convocatoria en septiembre en nuestras redes, así que todos los que nos han estado oyendo y a los compañeros de acá presentes, igual sería hermoso que en algún momento podamos encontrarnos en otros espacios, tal vez desde el IA invitarlos para conversar más ampliamente de estos temas. Y Juan Carlos, ha sido un gusto conocerte por esta vía virtualmente. Ojalá podamos intercambiar por ahí y tejer, tejer nuestro claro. en otros espacios. Gracias, un gustazo. Muchas gracias. A ver, Juan Carlos, tu conclusión final del mensaje que te gustaría que se llevase a la audiencia. Eh, bueno, para mí eh, es importante que la, la audiencia pueda conectarse a la idea de que... No hay un solo, una sola forma de hacer laboratorio, ¿no? El mismo, la misma palabra habla de la experimentación también, como dijo Andrés e Isabel, ¿no? Y creo que los laboratorios eh, deben seguir siendo espacios abiertos, ¿no? Y se deben construir desde una ciudadanía amplia, ¿no? Pero en especial desde... Un, una ciudadanía eh, que tenga interés en estos procesos y unos gestores que también eh, puedan vincularse de manera eh, organizativa de gestión, tiempo ¿no? eh, entonces eh, si bien empezamos hablando de, de del arte y los laboratorios ¿no? y de, de los laboratorios ciudadanos, creo que hay que quedarse con la idea de error, experimentación, ¿no? Y de comunidad, ¿no? De transformación de una comunidad. ¿sí? Esos son un poco los beneficios del de, de, de laboratorio. Así que a, a todos estos amigos, compañeras, compañeros que, que están eh, siguiendo y construyendo sus, sus pequeños espacios de reflexión, pues adelante, ¿no? Eh, eso motiva a, a, a un cambio social y pues eh, ayuda dentro de los procesos de, de pensamiento ¿no? críticos para la ciudadanía. Eso, más bien gracias Isabel, también es un placer. Iván, Andrés, también es un placer conocerte. Eh, a Iván lo he visto en el, en el Media Lab. <risas> y, y Isabel, eh, también es un placer conocerte, primera vez eh, y bueno, y voy a seguir al día y voy a ver cómo, cómo nos introducimos en, sí. en, en este proceso. ¿no? Un sí. fuerte abrazo a todas, todos, todos los que estuvieron detrás de, de, de la pantalla y, y por todas las preguntas. ¿no? Espero que, que, nada, que, que hayan disfrutado de nuestras participaciones. Pues Isabel, eh, Juan Carlos, de nuevo muchísimas gracias por la participación en el programa de hoy. Bueno, ahora sí, ya hemos llegado al límite del tiempo. Muchas gracias de verdad a nuestra querida audiencia por estar ahí viéndonos, por estar participando. De nuevo, repetir las miles de disculpas por todos estos inconvenientes técnicos que hemos tenido, que hemos tenido hoy. Pero bueno, ya saben, estas cosas pasan y precisamente si uno no se pone a hacer, pues no suceden estos errores, pero tampoco... ...suceden, digamos, los beneficios... ...la semana que viene estaremos otra vez aquí... Eh, ...por este mismo canal... ...por Facebook, por Youtube... Eh, ...a la misma hora, 5 de la tarde... ...con una nueva entrega de Explora Labs... ...en esta ocasión... ...el tema será Laboratorios Ciudadanos... ...y Gobierno... ...¿vamos a ponernos políticos?... Bueno, ...ya veremos... ...por mi parte, ya me despido... Eh, no, ...sin antes recordarles... ...que nos sigan eh, a través de las redes sociales... Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, pueden encontrarnos como Fundación Esquel y como Open Lab F. Ha sido un placer estar aquí con ustedes y yo me despido, le doy eh, el paso a Andrés para dar el cierre final. Muchas gracias a nuestros queridos invitados, muchas gracias a la audiencia por conectarse, por estar pendientes, realmente por permitirnos compartir con ustedes estos conocimientos, este espacio para explorar, así que quedo muy agradecido, nos vemos en el próximo programa, realmente un abrazo fuerte, y también reitero, lamento, lamento los, fallos, los fallos técnicos, un abrazo afectuoso para Eduardo Baca, de la Experimental, realmente hubo un fallo ahí, en el, en, el, en el guión técnico de mi parte, pero un abrazo afectuoso, mucho cariño para todos, y será hasta una próxima, nos vemos en el siguiente programa, adiós. Buenas tardes y noche. Fundación Skel, 30 años de innovación, creando oportunidades y fortaleciendo capacidades en los ecuatorianos. Lo hacemos a través de espacios de diálogo entre diversos actores, articulación de alianzas y manejo transparente de recursos para construir conjuntamente un país solidario, democrático y sostenible. Nuestras líneas de trabajo son: Participación, diálogo e incidencia. Proponga, consensúe, acuérdese. Educación y juventudes. Género y diversidades. Vamos a capacitar en temas políticos. Lo que pretendemos con esta reunión es proyectarnos para el 2020. Comunidades resilientes y sostenibles. que lo que hace este sensor es captar lo que es el CO2 del ambiente. Fundación Esquel cambia vidas y se convierte en un referente para las organizaciones sociales del Ecuador al adaptar y crear estrategias, prácticas de trabajo y tecnologías que promueven la participación ciudadana e incidencia a nivel social, político y económico. Inteligencia colectiva e innovación. Construcción de capacidades y formación de actorías. Asesoría y acompañamiento a líderes y autoridades locales. Articulación de mesas ciudadanas. Me es una... ¡Sí! Fundación uh -huh. Esquel, 30 años de acción colectiva.